Queremos mostraros un ejemplo del funcionamiento de una llanura de inundación, así como la necesidad de respetarlas como parte fundamental de la dinámica fluvial. Estamos en el río Guadalaviar y en esta curva observamos como el agua nega sus zonas cercanas. Cuando llegan a este punto lluvias intensas de uno o dos días anteriores, así como el deshielo de la nieve de episodios algo más lejanos, las llanuras de inundación permiten que el agua se esparza, ocupe estos espacios, recubra estas vegas, estancándose por un tiempo y reduciendo la velocidad. Es entonces cuando las aguas torrenciales cargadas de sedimentos oscuras, opacas, marrones, al reducir su velocidad, depositan los sedimentos en estas zonas, convirtiéndolas en zonas muy productivas y muy fértiles. Además, con este proceso natural también se filtrará agua al acuífero, nuestros aljibes naturales, del que se beneficiará el río durante los meses más cálidos. Cuando hablamos de ríos, todo está conectado.